Bueno, quiero mostraros algo histórico que nunca en mi vida lo he visto. Yo he visto alguna vez aquí en el sur Calima, pero duraba dos, tres horas. Una cosa así, o una tarde igual, o una mañana. Pero es que llevamos desde ayer, que parece esto un martes. Os voy a enseñar el calimazo que hay la de la cámara. No sé si lo apreciáis. Pero esto es Brutal. Brutal, brutal, no se ve absolutamente nada, fijaos el cielo, increíble, y no tengo ningún filtro puesto, ¿eh? así estamos, hoy día 15 a las 4 de la tarde aquí en la zona de verja de Calima. Hace un viento ahora y quería mostraros un poco más, para que vierais eh, los colores más claramente, porque eh, aquí se aprecia mucho mejor, más en campo abierto. Fijaos, ¿lo veis? Es un color rojizo debido a, a las partículas de polvo que hay en el, en el aire, y, y es que parece que estamos en, en otro planeta, parece que estamos en Marte. Vienen ráfagas de viento y, y bueno, se prevían lluvias, pero es que yo no sé ni cómo está el cielo, solo se ve... Eso cubierto de polvo y poco más, fijaos el viento que hace. Bueno, supongo es que lo estáis oyendo eh, perfectamente. Sí. Bueno, me vuelvo para casa esto me miedo y veremos a ver si con la niebla que hay <ríe> llegamos bien. Hay que tener mucho cuidado: extremas más precauciones, poner mascarilla, no hagáis como yo ahora mismo y, sobre todo, mucho cuidado en la carretera porque hay baja visibilidad. Así que nada, os dejo aquí, quería mostraros un poco cómo está Almería con el tema de la calidad.